Para comprender la proclamación de Urquiza y la sanción de la Constitución Nacional de 1853 es necesario retroceder en el tiempo. Luego de la Declaración de la Independencia del 9 de julio de 1816, el Congreso se traslada a Buenos Aires. Progresivamente, en las distintas provincias, comienzan a surgir figuras fuertes, los caudillos serán partidarios de una forma federal de gobierno y se caracterizarán por ser, en la mayoría de los casos, grandes terratenientes. Mientras, en Buenos Aires regía el directorio, que implantaba una forma de gobierno centralista y con perspectiva unitaria. En 1819, el gobierno central dicta una constitución unitaria y fuertemente centralista. Esta constitución produce el enojo de numerosos caudillos, entre ellos los de Santa Fe y Entre Ríos se mostraron como los más preocupados y afectados por la reforma. Se dirigen a Buenos Aires y allí vencen en el año 1820 en la batalla de Cepeda al gobierno centralista exigen la desaparición del directorio y la eliminación de la Constitución Unilateral de 1819. Tras la derrota en Cepeda, Buenos Aires acepta y el país se convierte en una confederación. Tras sucesivos cambios, finalmente la provincia de Buenos Aires elige como gobernador a Juan Manuel de Rosas. Con el paso del tiempo, los gobernadores de las provincias Confían en el gobernador de Buenos Aires el manejo de las relaciones exteriores. Mientras tanto, el puerto de Buenos Aires había profundizado el proceso de recaudación de grandes cantidades de dinero. Mientras Buenos Aires se enriquecía gracias a la explotación del puerto, el resto de las provincias iban paulatinamente empobreciéndose. Frente a esta situación, Entre Ríos se queja, dado que tenía condiciones para crear un puerto propio, pero la política de Juan Manuel de Rosas impedía que barcos extranjeros navegaran ríos interiores. Es así como en 1851 Urquiza niega entregarle a Rosas la representación de las relaciones exteriores. Se produce así el pronunciamiento de Urquiza. Rosas recibe el mensaje y lo interpreta como una provocación. Ambos líderes confluyen en un conflicto armado que se resuelve en la batalla de caseros. Urquiza llevaba el ejército grande, conformado no solamente por miembros de las provincias, sino también por fuerzas de Brasil y la banda oriental que posteriormente sería Uruguay. El ejército grande de Justo José de Urquiza vence a Rosas, quien se exilia. Urquiza, como gran ganador del conflicto, llama posteriormente a los gobernadores a una convención general constituyente. En 1853, los representantes de las provincias se reúnen en Santa Fe y dictan la constitución nacional. En su primer artículo se establece que se adoptará un sistema representativo republicano y federal. A pesar del triunfo de Urquiza, la puja de poder entre federales y unitarios persistiría durante décadas en la consolidación del Estado Nacional. Y las huellas de aquellas dos cosmovisiones completamente diferentes de país, aún dejan ver sus marcas.